Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de educa, les saluda Miguel Recalde, en este momento estoy trabajando dentro del curso de farmacología eh, para mostrar una funcionalidad que se denomina red de conceptos conectados, este sistema de trabajo nos va a permitir una navegación adaptativa dentro del curso y el objetivo un poco para mostrar esto es tenga la posibilidad de leer el contenido que está dentro de esta url y una vez que lea el contenido que está dentro de ese material entonces tenga la posibilidad de poder acceder a esta prueba formativa este pedido me lo hizo el doctor Héctor Mesa para poder trabajar con sus estudiantes entonces para poder trabajar con esta opción lo primero que tenemos que hacer es modificar la configuración de nuestro curso para ello tenemos que irnos hasta acá hasta editar ajustes del curso y tenemos que indicarle a, específicamente al curso de que vamos a estar trabajando con eh, rastreos de finalización entonces en este punto donde está rastreo de finalización tenemos que indicar que si sí vamos a trabajar con rastreo de finalización solamente con este cambio eh, vamos a poder conseguir la funcionalidad que nosotros estamos queriendo bien entonces lo primero que tenemos que indicarle al, a la plataforma es que eh, tenemos que irnos hasta dónde está en este caso el material que primero tiene que ser leído tenemos que editar los ajustes de este material sí y fíjense que eh, tenemos que irnos hasta la finalización de la actividad entonces acá en finalización de la actividad nosotros tenemos que indicarle que eh, se va a cumplir como una actividad completada cuando se cumpla una condición y cuál es la condición de que el estudiante debe ver esta actividad para poder finalizar una vez que tenga esto listo le doy en guardar cambios y en regresar al curso lo segundo que tengo que hacer en este caso es irme ahora ya dentro del cuestionario eh, que en este caso es una prueba formativa y tengo que editar este cuestionario lo mismo me voy en este caso donde me voy a ir en este en este caso no me voy a ir a finalización de la actividad no voy a trabajar acá sino que voy a a trabajar con restricciones de acceso y qué es lo que voy a hacer voy a añadir una nueva restricción y qué tipo de restricción voy a añadir fíjense que acá hay varios tipos de restricciones en el, en el curso de educa vimos restricciones por grupo y por agrupamiento en este caso, pero en este caso vamos a añadir una restricción de tipo finalización de actividad entonces una vez que nosotros definamos esta finalización, le tenemos que indicar cuál es la actividad que el alumno tiene que finalizar para poder visualizar el contenido de este cuestionario entonces eh, la, la actividad que tiene que eh, terminar es que el alumno tiene que leer farmacocinética 1 para poder tener acceso, eh, fíjense que acá tiene que estar marcada como completada esa opción para que pueda tener acceso a este cuestionario, una vez que el alumno en este caso eh, voy a entrar como un alumno ahora fíjense que acá ya, que es lo que me está diciendo, que esta actividad está va a estar disponible solamente cuando se lea el contenido de esta de, de, en este caso de, del enlace o del, del material que está dentro de este enlace entonces voy a entrar acá como un alumno dentro del curso estoy actualizando ahora para poder ver qué es lo, cómo va a ver esto el alumno fíjense que estoy como un alumno en este caso y me voy a ir hasta esa actividad acá el alumno ve que eh, esta actividad está restringida porque primero tiene que leer este contenido entonces el alumno al leer este contenido que está dentro de, de este enlace ¿sí? una vez que haya hecho eso entonces el alumno debería de tener acceso a ese cuestionario entonces el alumno tiene que mirar eso acá ¿Eh? en este momento ya el alumno está haciendo, está viendo eso y ahora fíjense que esta actividad ya está como marcada acá y el alumno ya tiene la posibilidad de poder ingresar a tomar esta prueba formativa bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con conceptos conectados y con actividades adaptativas dentro de EDUCA. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.